Hoy quiero revisar con vosotros los diferentes usos de la palabra SE. Eh, hay muchos tipos y yo sé que normalmente os causa confusión. Vamos a revisarlos uno por uno. El primer tipo es un falso SE, que realmente es un objeto indirecto. LE o LES. Ya sabes que cuando estos pronombres de objeto indirecto van seguidos del pronombre de objeto directo lo, la, los, las, cambian un poquito y necesitamos sustituirlo por se. Por ejemplo, yo le lo dije, le indirecto, lo directo, pero esta combinación no es posible así que lo sustituyo por se, yo se lo dije, realmente es un objeto indirecto. El segundo tipo de SE es el SE que pertenece a los verbos reflexivos, eh, por ejemplo, bañarse. Yo me baño, tú te bañas, él se baña. Eh, los verbos reflexivos ya sabes que son aquellos en los que la acción recae sobre el sujeto, sobre mí misma en este caso, yo me baño a mí misma. Entonces, la tercera persona, el se baña. Este SE es del verbo reflexivo. Otro tipo de SE es el SE recíproco, eh, que lo usamos en los verbos que tienen pronombre para indicar que la acción es mutua. Yo para ti, tú para mí. Por ejemplo, eh, abrazarse, besarse, escribirse. Yo te escribo a ti, y tú me escribes a mí. Entonces, por ejemplo, yo me escribo con mi familia, tú te escribes con tu novia y él se escribe con sus amigos. En este caso, el SE pertenece a ese tipo de estructura recíproca.